En la madrugada de lunes de la semana en curso, encontraron el cuerpo sin vida de Alex Padilla Reyes, mejor conocido como Alex Capital. La Policía Nacional señaló como los responsables de esta muerte a Jeffrey Antonio Ventura, mejor conocido como El Mello, Yeuripulán Justa Cacón, y a Robinson Rafael García, Vivi. Estos entregaron a las autoridades policiales para los fines de investigación que aseguran no son responsables del hecho que se le imputa. Somos inocentes, estábamos en Ábalo eso ahora. Estábamos en Avalu y yo cuando pasó eso, tengamos un video que está allá. En Ábalo estábamos. En Ábalo estábamos bebiendo cuando pasó eso. Entonces ustedes estuvieron bien. Nosotros venimos y lo entregamos porque no sabemos de no eso. Sabemos de eso. Cogimos a la, la justicia porque no sabemos de eso. Somos inocentes y el que quiera que vaya y busque ávalo y el que no quiera hacer daño también, que vaya y lo busque como quiera. Tenido, no son inocentes? Nunca. Amigos de nosotros? nosotros. De acuerdo con el informe ofrecido por la Policía Nacional, tanto el oxiso como los acusados de darle muerte poseen varias fichas por diferentes delitos, entre lo que figuran homicidio, robo, porte de armas ilegal, entre otras más. Giovanni Cordero en Su noticiero regional